Máximo Torres. Don Máximo, ¿y ¿cuál es el problema con el municipio de Catamayo que usted ha estado construyendo y hoy ya no puede construir? ¿Qué, qué, qué es lo que ha sucedido? Pero en primer lugar, agradecer a, a Dios primero, a toda mi familia, a los señores que me han acompañado aquí, que sin ellos son una base fundamental para, para estar aquí. Explicarles primero, que yo, empecé, yo saqué el permiso el 13 de agosto para construir, eh, para construir mis herramientas. Yo, yo, yo soy artesano. Uh, ese es mi, mi trabajo yo, yo pasé 16 años en España y, y fui a sacar el permiso como todo lo que pasa es que llevo ya dos años aquí fui a sacar el permiso, me lo dieron lo que pasa es que el único problema que tuve que el único problema fue que sabes que uno cuando viene de, de, trabajando en otro sitio pues siempre eh, no tiene rol de pago le piden todo eso entonces no me, no, no me dieron en, en, durante esos tres meses no me dieron el préstamo entonces eh, me fui a otra entidad bancaria y el hecho que a la tercera entidad bancaria, ya faltándome unos cinco días para, para que se me acabe ese permiso, incluso tengo, la, tengo el depósito del banco, me, me voy, digo, pues ya, ya se me quedan cinco días, voy a sacar otro permiso, ¿no? Entonces me voy tranquilamente como todo, voy y saco otro permiso, pero ya con el dinero en la cuenta, porque uno sin dinero no puede hacer nada, bien sabes, periodista. Entonces voy y saco el permiso. Me, lo saco con todas las delegas, lo pago, todo pago, los impuestos, todo pago y me lo dan el permiso, entonces cojo, compro, compro materiales, compro todo, contrato al maestro y ya llevamos, hacemos una semana, una semana hicimos hierro en, porque mi, mi hermano justo tiene la casa de al lado, ya está construida todo, ya armamos hierro, toda la siguiente semana hicimos los, los huecos todos, unos huecos grandes porque el terreno no es tan bueno, tocó hacer buenas, buenos cimientos, tocó hacer, excavar bien para hacer unos buenos cimientos y... Y llega el caso que ya parando la mitad de, la, de las columnas, viene el, viene el municipio, señor, el señor comisario, viene y nos pone un papel de, de la paralización de la obra, sin, sin decirnos nada, sin, sin antes, de, antes de ello decirnos, mire, pasa esto, o, o darnos un, algo, diciendo que, ¿por qué nos no, la no, obra? No, por parte del municipio no hubo ninguna notificación. Solo el momento llegaron, paralizaron la obra y nos dieron un, que firme un papel, nada más. Eso fue tan tajante. No le, no, le, ¿No le explicaron cuál fue o cuál era el motivo de la paralización de, de la obra? Ah, y bueno, en ese momento sí, para, creo que yo lo voy a decir la verdad: en ese momento sí nos dijeron que sí, que el segundo permiso no está bien dado y que por eso lo, lo como que lo, lo, no lo hacen válido, según y ellos anularon. lo anularon, ellos hacen y des, hacen y deshacen mm. lo que, así se puede decir, no así es porque me lo dan con todas las de la ley, yo saco el permiso bien, bien arregla todo, pago todo, saco préstamo, eh, pago, compro todo, el material compro, ahora tengo 100 sacos de cemento ahí que, que ya van dos semanas, más ahora esperando si Dios quiere con ayuda de Dios, y yo tengo muchas fe en Dios que ya el viernes se pues, dictaminada para ver, yo... el, día de, el día de hoy eh, ha, ha habido una audiencia, Una ya audiencia, sí con su abogado, usted también y todos quienes son también uh -huh. parte de esa lotización que, sí. que también están aquí presentes, sí, sí, eh, y también las autoridades del GAS municipal. Que, ¿Cuál es el resultado de esa audiencia? El resultado es, pues ahora mismo quedó en, como es un poco, dijo el, el señor juez, que es un poco, quedó suspendida para el 20 de diciembre, para el otro, para el otro 20, para dar el dictamen, el otro 20 de diciembre. Hay un problema ahí, ¿verdad? que hay huecos de tres metros, señor periodista, y me da miedo que se vaya a caer alguna persona. ¿Me, me explico? Ese puede caerse un niño, hay una cancha al lado, se pueden caer niños, se pueden... ese es el problema. Que no es solo yo, incluso el vecino de al lado, yo le, yo hice los cimientos, él me dio permiso con toda buena voluntad, dijo, como yo, él pensaba que yo enseguida iba, iba a, constru, a construir, pues eso yo lo hacíamos en una semana, dos semanas como mucho, íbamos a hacer el muro, todo, pero ahora mismo está ahí todo pelado, todo... Sin, sin nada, solo puesto a las columnas nada más. ¿Usted ha conversado tal vez con el señor alcalde, con algún representante del municipio? Lo primero antes de, de hacer esta acción fuimos a hablar con el señor alcalde, le decimos, pues mire señor, yo, le, yo le expliqué como, como como tomeño, como catamayense como inmigrante, le digo, le digo señor alcalde, mira, yo, mire yo soy yo he estado 16 años en, en España he trabajado, eso, eso es un, un dinero bien habido, le digo, es un dinero que yo esfuerzo, yo no me he ido allá Allá uno se, se sufre, se, se trabaja, se trabaja fuerte. Yo sé que todos trabajamos, pero yo creo que siempre uno que emigra está lejos de la familia, es un poquito más bueno el que sabe, el que entiende de, de un inmigrante. Y fuimos, hablamos con él y le decimos, le decimos la propuesta, que por favor nos deje, que me deje construir, que es un cerramiento para ponerme un taller, si es un taller, si tengo milotes para ponerme un taller, para poder empezar a trabajar aquí, pues no sé qué tiene. En, contra de, de, de, de esos solares, no sé qué, qué, qué capricho tiene no, no sé qué le puedo decir más pero el hecho que yo fui a hablar con el señor, el señor alcalde, él me dijo que no sabía nada pues esa palabra me dijo, suba arriba donde la señora arquitecta, subí arriba a la señora arquitecta, en, me, planificación. en planificación subí a hablar con la arquitecta, le digo el señor alcalde me manda que hable con usted que ella, que ella que por qué me ha mandado arriba, el hecho que que tampoco va a estar de arriba para abajo, de abajo para arriba y, y así no así no, me, así no me dejaron ni nada y aparte de eso, lo, lo más malo es que, que en la línea de fábrica ya me, ponen, ya me ponen en proceso, en un proceso de utilidad pública. De ese cuenta usted, yo lo que lo he comprado con tanto esfuerzo, vienen y me ponen eso en un papel. ¿Quién me va a querer comprar? ¿Quién me va a querer hacer decir mire, oiga, cuánto vale? Cuando no lo puedo ni vender, no puedo hacer nada. Nadie me puede decir nada, nada, nada, nada nadie me puede decir oiga, cuánto vale eso porque no puedo ni... Ahora mismo me tiene así. Sin nada, como decir, solo porque él se la antoja poner en función de, de autoridad pública ya. ¡Abajo la prepotencia del alcalde! ¡Abajo la prepotencia del alcalde! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva el pueblo que les pagamos los sueldos! ¡Abajo la prepotencia! ¡Viva la justicia!